Ante la situación actual, nuestra primera línea de defensa es lavarnos las manos. Pero si no somos solidarios y conservamos el agua cerrando la llave, podemos quedarnos sin esta. Y si dejas a otro sin agua, te pones tú en riesgo. Seamos solidarios, porque juntos lo hacemos.